Bueno, Marcos Bonilla, sí. quien es el presidente de la Asociación de Médicos de, ¿cómo la cicla? Yerjan, ayúdame. Eh... Sí. La M. ¿Cómo es? M... El Colegio Médico Colegio Dominicano. Colegio Médico Dominicano. Buenos días, Marcos. Buen día, Francis. Buen día, es Yan Un placer Yan. tenerte, como está? siempre. Un placer. Sí, gracias. Escúchame, que es que voy en el vehículo. Sí. Este... Como sigla es CMD, Colegio Médico sí, Dominicano. ahí es CMD. Sí, mira, eh, te hemos contactado para conocer de la seccional que tú diriges sí. con respecto a las nuevas medidas sobre el COVID tomadas por el nuevo gobierno, valga la redundancia. ¿Cuál es la posición y cómo ve el que haya sido inclui eh, eh, incluida dentro del plan de lucha eh, tan importante gremio Bien, correcto eh, Mira, esto es un punto sumamente importante y un paso de avance para erradicar esta, para ayudar a erradicar esta pandemia el hecho de que el colegio médico esté involucrado en las actividades que se lleven a cabo y que puedan las opiniones del colegio médico ser evaluadas por dicho comité. Eh, hay muchas de, la, de los renglones que se han emitido que son prácticamente los mismos que estaban, eh, a excepción de algunos, como incrementar lo que es eh, la cantidad de médicos entrenándolo para manejar COVID, que lo veo muy bien. Espero que sepan distribuirlo en el país, esos médicos. Eh, otra de las... Lo que es reforzar los lugares públicos con la con la milicia con los militares sí. de manera de vigilar y hacer cumplir lo que es el distanciamiento físico y el uso de la mascarilla lo veo muy perfecto porque hemos estado abogando desde el inicio en todas las llamadas que hemos estado interactuando con ustedes siempre lo he dicho eh, la otro, lo otro es eh, el, el continuar con las horas del toque de queda, yo considero que aún deberíamos bajarla a, a más temprano. Sigo en esa posición de que debería ser desde más temprano. Y no como dicen algunos, que si el COVID solamente se pega de noche, no es que a esa hora es que hacemos más desastre. Durante el día, el 85, el 90% de la gente usa mascarilla. Y durante la noche, apenas un 10 o un 15% de personas usan mascarilla. Y ahí se va propagando. Eh, critico un poco el asunto que hay ahora en San Francisco con respecto a los delivery. Entiendo entiendo que todos debemos subsistir. Eh, todos estamos en una crisis eh, con respecto a los, vamos a llamarle en esta ocasión, clientes, ¿verdad? Al usuario, a los pacientes, a etcétera, etcétera, de lo que recibimos. Como por ejemplo, nosotros los médicos eh, que, no traba, que no vemos directamente COVID, ¿verdad? de otras enfermedades, ya en la tarde a las 3, 4 de la tarde, ya casi no hay pacientes en consultas. O sea, nosotros también estamos siendo afectados, para que no vayan a decir, ah, no, que él es un doctor, que... esto. No, también estamos siendo afectados. Los pacientes quirúrgicos eh, hemos tenido que disminuir la cantidad y es de, eh, dif eh, diferenciar el tiempo para eh, poder eh, intervenir los pacientes, que no es como... antes eh, que A veces se juntaban en cualquier quirófano, 10, 12, 15 cirugías en turno. Ahora eh, todas las clínicas han organizado porque el, el periodo de limpieza del, de los quirófanos ha aumentado, entre otras eh, consideraciones. Eh, por lo que critico lo, con respecto al de, a lo del delivery, porque no es solamente que un delivery va a salir a hacer el servicio, pero imagínate, vamos a decir... Desde cualquier, desde cualquier punto de, de, de la salida de la capital, vamos a tomar como ejemplo y excusa que mencioné, Yodul sí. hasta el Parque Duarte de ahí, de esos dos puntos entre esos dos puntos, tú puedes contar que 7, 8, 10 negocios van a poner un delivery, Ya ahí hay 8 delivery, pero tiene que haber dos empleados que cocinen ya son 16 empleados más 8 delivery son 24 empleados, más una persona que tome el, eh, la, la llamada. Ya estamos hablando de 30 y pico de personas que tienen que estar en la calle eh, eh, compartiendo y saliendo a diferentes casas o ubicaciones a llevar el delivery sin saber si ahí hay, hay es que se va a contaminar el delivery y el delivery se lo va a llevar al que y el que cocina se lo va a llevar a su mamá, su mamá etcétera, etcétera etcétera Esto es lo que eh, puedo vislumbrar desde este punto de vista. Doctor. Eh, dígame. Pero en ese, en ese aspecto, ¿no entiende usted que salud pública puede generar un protocolo especial para ellos? Por ejemplo, si usan la mascarilla eh, de manera obligatoria, aún estando dentro de sus áreas de cocina o lo que sea, si, mira. qué sé yo, si usan guantes, que se supone que tienen que usarlo, eh, eh. Y, y hay una medida de seguridad. ¿No entiende usted que se le pudiera permitir eh, que ellos pudieran vender, aunque sea vía delivery? Es lo que estoy, estoy diciendo, tú me entiendes. Que hay que sopesar muy bien. Los protocolos están para, todas las, para todos los tipos de, de eventos. ¿Entiende? Ahora hay que ver el cumplimiento. Por eso no estoy diciendo que no se debe hacer, sino que critico la actitud. Simplemente que critico la actitud y si se va a aceptar, hay que llevarlo al comité de COVID de aquí de la región, que hay un comité de COVID, para que se evalúe junto a ese comité la posibilidad de esto y unificar a esos dueños de esos negocios al comité de COVID para que entiendan todo lo que se está haciendo en dicho comité. El doctor. Para que no se siga rompiendo. Ajá. Discúlpeme. Yo quiero hacerle una pregunta. Y, y es sencillamente que yo he criticado desde que inició todo esto que le pedía que alguien me informara en qué etapa estábamos que hacia dónde vamos, qué vamos a alcanzar después de la cuarentena qué objetivo tiene la salud pública que nunca se nos, se nos advirtió porque cuando tomamos una medida drástica quisiera escuchar que alguien me explique ¿qué alcanzaríamos mira, cumpliendo con esa mira, medida? Creo que sería lo que, más prudente. Lo que, tratando, lo que estamos tratando es de romper la cantidad de contagios nuevos que, esta, que, que se están presentando. Recuerda que en la primera etapa, cuando eh, estaba el toque de queda más fuerte, era desde las dos. tuvimos eh, el, más, el pico el, más alto tuvimos. Exacto, y comenzó y a bajar. En la casa. Y luego que se abrió, es que comenzó esto a subir y ha sido casi imposible bajar. Es el, el día a día está aumentando de los pacientes. Tanto el número nuevo de ingresos, tanto la mortalidad, tanto como la cantidad de días que está durando el paciente con el COVID positivo. Anteriormente, el paciente a los 12, 14, 20 días, la gran mayoría estaba negativa. La gran mayoría, no todo. Porque muchos duraban, duraron dos meses, tres meses, como el caso de Italia Pero actualmente tenemos demasiados pacientes que están saliendo positivos a la segunda y a la tercera prueba todavía. Ya. Y eso es lo que sucede. Entiendo. Y entonces es una enfermedad que todavía no está muy clara hasta cuándo es su punto de contagio. Que hasta cuándo no... no eh, hasta cuándo el paciente aumenta su carga viral etcétera, etcétera voy a coger el turno de Amado que se tuvo que retirar por razones de trabajo pero sí. entonces el punto de, de satisfacción que persigue el, eh, eh, eh, salud pública alcanzar con respecto al contagio ha recuperado y espero que sea cero muerte, porque es mi deseo. Correcto. ¿Dónde se, se considera que es... está controlado? Cuando el nivel de eh, la estadística, ¿qué es lo que el, el nivel de letalidad, el nivel de contagio, el nivel de, de recuperado? Correcto. Una, es que la carga viral de cada individuo, de todo el individuo sea, eh, aumente para que disminuya la posibilidad de contagio. Pero, eh, debemos erradicar el el, el, nuevo el nuevo contagiado. Eso es lo que se está luchando. Ya. Y la única forma es, es con todas estas medidas. Ok, pues bueno. bueno, pues gracias doctor por su tiempo, como siempre eh, muy cercano. Y usted es parte nuestra, de nuestro programa. S Tenga un resto del día feliz y de buenos igualmente resultados. Siempre estamos a la, a la disposición y esperando que estas nuevas autoridades puedan eh, seguir aumentando tal como le están ofreciendo, sobre todo lo que es la distribución de los insumos de protección a todo el sector salud. Porque en estos momentos hay muy poco insumos de, prote de protección en todos los hospitales. Ya. Es una realidad. Bueno, Bien, gracias. Estuvo doctor. con nosotros el doctor Marco Bonilla. Ya escucharon y tenemos que seguir uh. dando de nuestra parte. Nuestro deber es cumplir con lo que las autoridades están proponiendo para liberar a este país del COVID. Mi objetivo es y mi deseo es que se libere, que tengamos un control absoluto y que no sea un problema el que exista por lo menos un COVID por ahí. Yalian, ¿qué nos tiene? Eh, tenemos que Juana desde el ensanche Duarte en San Francisco. Nos